Unidad didáctica 2, denominada análisis de movimientos. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a establecer matemáticamente cambios de posición, velocidades, aceleraciones y trayectorias aplicando los fundamentos del análisis de movimientos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar los tipos de movimientos en la cotidianidad y en elementos de máquinas. Aplicar los conceptos de longitud, velocidad y aceleración en procesos productivos y su cotidianidad. Resolver situaciones reales que se modelen a través de análisis de movimientos. Reconocer las unidades de medida en las variables que rigen los movimientos. Analizar el movimiento en su clasificación. Reconocer las relaciones entre los diferentes tipos de movimientos. Predecir los acontecimientos reales cotidianos, implementando las unidades de medición de la longitud, la masa y el tiempo, y las relaciones entre sus unidades, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía y potencia. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, moviendo mi mundo y observando todo lo que se mueve. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje, de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que el inicio de esta unidad llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi Saber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 Las demostraciones realizadas por Galileo Galilei han sido y seguirán siendo, en gran parte, la base de la física clásica y moderna. Sus principios están en muchas situaciones cotidianas que están presentes de manera constante e independientes del tiempo que transcurra o haya transcurrido. Por eso se han convertido en leyes naturales, sus teorías de movimiento, objeto de estudio en la cinemática de cuerpos o partículas representan el principio de la evolución de la tecnología. Esta evolución ha avanzado de acuerdo a los principios, entre otros, del análisis de movimientos. El análisis de movimientos permite controlar variables muy importantes en procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquinas, tales como tiempos, velocidades y aceleraciones. Como se mencionó en el párrafo anterior, la rama de la física que estudia los movimientos de cuerpos o partículas, sin importar las causas que lo producen, se llama cinemática, a diferencia de la dinámica desarrollada por Isaac Newton que estudia las causas de los movimientos. La introducción a la física mecánica, específicamente a la cinemática, es una oportunidad para que analice los diferentes tipos de movimientos, establezca sus características y determine sus modelos matemáticos, importantes para tomar decisiones de control de variables que intervienen en procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina. El propósito de esta unidad didáctica es estimular su capacidad de análisis suficiente para observar la realidad física como un sistema de propiedades o atributos físicos observables, medibles y contables, de llevar una propiedad o característica física de un cuerpo o situación determinada, a la comparación real con una unidad de medida establecida y normalizada, de expresar cada propiedad, o atributo físico en forma lógica y numérica, poder cuantificar dichas propiedades en cantidades reales. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.